¡Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba! Este año volveremos a tener un verano calentito. Y es que en las últimas semanas, numerosos Grow Shops han recibido la visita de las fuerzas del orden en comunidades como Cataluña, León, Andalucía o Cantabria. Empresarios y trabajadores veían con frustración cómo algunos de sus productos eran precintados o confiscados desde semillas a productos de CBD, incluso en algunos casos para fernalia de utensilios del fumador. Así lo denunciaban organizaciones como el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis ...o la Red Estatal de Mujeres Antiprovisionistas... ...a través de comunicados en los que exponían la injusta situación... ...y el auge de la criminalización que sufren... ...ya no solo autocultivadores y asociaciones... ...sino también el sector Grow ...el de la semilla o el de los agricultores del cáñamo... ...que temen que una regulación del cannabis medicinal farmacéutico... demasiado estricta pueda traer consecuencias nefastas... ...para sus proyectos de vida en un sector asentado... ...en la sociedad española por más de 25 años. Ya habéis empezado vuestro nuevo ciclo de cultivo esta temporada...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 Lo que aparentemente parece una buena noticia, como es la aprobación de una subcomisión en el Congreso con el objetivo de estudiar una posible regulación del cannabis medicinal, no debería centrarse únicamente en las posibilidades que pueda ofrecer la industria farmacéutica, sino contemplar también la gran labor que las asociaciones canábicas han aportado durante años y pueden aportar en el futuro, así como prevalecer el derecho de los usuarios terapéuticos y pacientes a elegir tratamiento, vía de acceso o médico, entre la que por supuesto se deberían incluir la realidad social más común, el autocultivo. Y sorpresa, Delicious lanza una nueva genética, Delicious Lord Kush. El afamado DJ jockey, DJ Lord y miembro de Public Enemy apadrina esta variedad. Esto huele a historia viva. Y si quieres conseguir resultados profesionales, hazte con el Starter Kit de Advanced Nutrients, como yo.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 Siempre hay alternativa a la criminalización y como cada año, este 26 de junio se vuelve a celebrar la campaña Support Don't Punish, Apoye No Castigue, una iniciativa mundial que pretende poner en relieve el cambio de las políticas de drogas basadas en la guerra contra las drogas, a otras centradas en la salud, el respeto a las personas usuarias y los derechos humanos.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 ¿cómo se puede preparar un colirio para los ojos que contenga THC para bajar la presión intraocular en pacientes con glaucoma? Eso es interesante porque eh, la verdad, hasta colirio no, no lo sé, no, no lo había planteado porque como el cannabis tiene esta base eh, aceitosa y entonces eh, claro, hasta donde sé el colirio es, es una esa base más acuosa y entonces podría ser eh, que no, que, que que poder utilizar cannabinoides hidrosolubles, entonces ahí te metes en un mundo ya diferente, igual con cristal y todo esto. Lo que sí le puedo decir que a nivel de tensión, lo mejor, eh, hasta en el glaucoma, lo mejor es, es el uso eh, interno, porque es el uso interno que puede ayudar a regular, a regular la, la presión en general.